Las palomas y las plantas no pueden ser figuración especial. Las palomas y las plantas no pueden ser figuración especial. No pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden serlo. Esculturas y edificios no pueden ser figuración especial. especial, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden serlo, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden serlo, no pueden ser figuración especial, no pueden ser figuración especial, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden Pueden ser figuración especial Ni lagunas, ni desiertos, ni montañas Ni el firmamento, ni el guionista de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 Especial En mi proyector En mi proyector En mi proyector En mi proyector en, en mi corazón En mi corazón en corazón, en mi corazón.